<risa> cosa grande bueno, eh, gracias amado. gracias Yerjan, Francis, Carolina hoy quiero compartir con ustedes algo que se estudió en la división de ciencias y tecnología del departamento de estado de defensa de Estados Unidos ellos tienen un departamento de ciencias y investigan especialmente asuntos de biología porque tiene mucha experiencia en, en guerras biológicas y estos instrumentos inclusive cepas de, de virus que han sido letales en la humanidad en toda la historia lo tienen resguardado y lo mantienen ahí yo no sé para qué pero bueno el asunto es que la División de Ciencia y Tecnología del Departamento de Estado de Estados Unidos investigó algo que en parte me da respuesta a la situación del COVID en República Dominicana y en otros lugares del trópico. De acuerdo a estos estudios, el calor, la humedad y el sol son letales letales para el virus del COVID-19 yo envié a producción esa partecita que sería bueno eh, compartirla con nuestros amigos y si producción ya la tiene lista para ir eh, teniendo una idea de qué se trata en esta investigación se demostró que la humedad, el sol son letales letales para el COVID, y el calor, ahí le decía, Amado, bueno, de la parte del calor hay cosas positivas, y es que con alta cantidad, eh, con una temperatura alta, o más bien con calor, el virus no prospera, eh, no prospera. Si producción lo tiene listo, bueno, Generan un ambiente eh, adverso para la propagación conocerle? del COVID-19. Ah, okay, ah, la División de Ciencia y Tecnología bien. del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos presentó este jueves los primeros resultados de un estudio hecho por esa dependencia, que muestran que la luz solar tiene un efecto letal en el virus, así como la humedad y el calor. Los estudios de DH se muestran que a 21 grados centígrados, con solo un 20% de humedad y sin luz solar, el virus sobrevive hasta 18 horas en superficies. Sin embargo, a la misma temperatura, pero con 80% de humedad y luz solar correspondiente a verano. El COVID-19 dura vivo solo dos minutos en superficies. Lo mismo ocurre al virus suspendido en el aire, que pasa de 60 minutos de vida media, sin sol ni humedad, a solo un minuto y medio en ambiente húmedo y con luz directa del sol. Las claves parecen ser los rayos ultravioleta y la humedad. Hasta ahora se creía que el virus era más vulnerable en ambientes secos, pero el estudio determinó que el virus es adverso a ambientes húmedos combinados con luz solar. De hecho, no sobrevive mucho tiempo aún en fragmentos de saliva si está expuesto al sol. Aunque los estudios para entender mejor al virus continúan, el subsecretario aseguró que el verano creará un ambiente adverso para el virus, pero no lo matará, ni el, el cloro y el alcohol son letales para el virus. El bleach will kill the virus in five minutes, isopropyl alcohol will kill the virus in 30 seconds, and that's with no manipulation, no rubbing, just spraying it on and leaving it go. You rub it and it goes away even faster. En Washington DC, Ariel Mouchazos, Noticieros Televisa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 Así sí. es, así es, así es. Adelante. Así es. Gracias a producción por ese esfuerzo que hace en estas condiciones. Claro que sí. Pero a la verdad que eh, estas eh, noticias nos dan a nosotros eh, buenas, buenas expectativas, nos dan buenas eh, eh, noticias, valga la redundancia, en, en estos momentos porque necesitamos buenas noticias. Miren, des, dice ese estudio que a 21 grados y 20% de humedad este virus puede durar en superficie eh, escritorios eh, pasamanos eh, en el mismo cuerpo donde sea, habrá en superficie 18 horas pero si a esto se le agrega luz y se le agrega humedad a un 80% apenas dura minutos en superficie, lo que quiere decir que es letal la humedad, es letal el sol y el calor para el virus. Al principio yo creía que la humedad lo favorecía, pero se trata de un virus, acciona diferente a las bacterias, hongos y bacterias, funcionan muy bien en humedad, Parece que el virus, este tipo de virus te lo corona. De acuerdo a este estudio, la humedad es totalmente letal para él. Si se tiene un fragmento de saliva en la calle, por ejemplo, y le da luz solar, esto no va a durar mucho. Pero si ese fragmento de saliva está en, una, en, en un lugar de interior y que no haya luz solar eso puede durar ahí más de 24 horas, entonces hay, hay que aprender se está, se, se está conociendo mucho del virus, pero falta también por conocer muchas cosas lo más eh, perjudicial son los espacios de interiores son los espacios ...sin luz solar, son los espacios secos. Si este, eh, eh, si esta saliva, esta partícula de saliva, está en un espacio seco, sin poca humedad, eh, con poca humedad, este virus puede perdurar más tiempo. Por eso dice que el verano ayuda. Ahora, no va a impedir la transmisión del virus, no va a impedir en ningún momento que el virus se pueda transmitir. Hay algo importante en esto es que el cloro, el cloro, mata el virus, mata el virus en cinco minutos. Pero el alcohol isopropílico es un asunto de segundos, 30 segundos. El alcohol isopropílico mata el virus en 30 segundos. El cloro en 5 minutos, sin frotar. Si se frota, bueno, pues el efecto es más rápido. Entonces, hay que tomar en cuenta que si hay radiación de sol, lo que más le, le afecta al virus son los rayos ultravioleta. Nosotros decimos no exponerse a la radiación de sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde, eh, cuando hay estos días, eh, estos días soleados, por la presencia de rayos ultravioleta, porque aumenta en ese espacio. Y en asunto de piel eh, delicada, personas vulnerables, los rayos ultravioleta tienen un efecto que es dañino. Sin embargo, en esta ocasión, los rayos ultravioleta son lo que se ha demostrado que los rayos ultravioletas son la parte letal al virus del COVID-19. Apenas bajo estas condiciones, en superficie, en el aire, el virus dura cinco minutos si hay presencia de sol, lo que nosotros tenemos aquí. Eh, la circulación eh, cotidiana del virus en la ciudadanía si hay presencia de sol, el que está en superficies, el que está en el aire, con esa alta radiación de rayos ultravioleta, muere en cinco minutos. Eso es lo que ha aportado este estudio. Por eso dije al principio que me da algunas respuestas de, de la parte que estamos viendo, cómo se está comportando el virus en nuestro país. Otro caso Julio, que un está quiero... ahí, eh, rapidito, y en otros países del Caribe, por ejemplo, tú sabes cómo somos de, de, de los caribeños, países como eh, Cuba, eh, el mismo Puerto Rico, podríamos decir, aunque ciertamente se han tomado medidas, pero este brote no ha impactado como estos países europeos, países fríos, el mismo Estados Unidos, aunque ha habido un comportamiento de sus gobernantes un tanto irresponsable, eh, como por ejemplo en Estados Unidos, pero... Algo debe de haber o debe de estar incidiendo en esto. No, no puede ser normal, o sea, sí. la diferencia. Claro, claro. El virus en superficie solamente con sol y humedad eh, dura 60 minutos. Pero cuando usted eh, le agrega eh, el calor apenas dura un, un, un minuto y medio. Eh, ahí está... Eh, también los aportes que eh, benefician el, eh, el, el a nosotros, ¿verdad?, el calor. Sí, Francis. Eh, digo yo que es halagüeño el tener informaciones del comportamiento del virus porque nos va a permitir a la ciudadanía comprenderlo, eh, conocerlo un poquito más y de esa forma uno puede adaptar su forma de... Eh, sus precauciones o su comportamiento de vida en el día a día con menos temor, porque mira, eh, se ha tenido la creencia de que de que tú sales a la calle y regresas a la casa sin haber estado en un lugar cerrado, sin haber estado eh, expuesto con personas infectadas, eh, el plan era quitarse la ropa afuera, zapatos, inmediatamente y te bañar. Sí, el plan debe de continuar. No es que se, se tenga que, que descontinuar, porque tú puedes encontrar salivas en la superficie, en las calles, en cualquier lugar reciente, y tú llevarla en tus zapatos a tu hogar. Y ya en el interior, sin presencia de, de, de luz solar, tiende a durar más tiempo eh, la vida cotidiana del virus. Si tú lo tienes, por ejemplo... En la circulación del aire eh, eh, normal, en una ciudad que esté totalmente contaminada. Si no hay sol, eso dura ahí en la superficie hasta una hora. Ahora, si hay sol, eso se disminuye en, en un minuto y medio. Lo destruye totalmente. Los rayos ultravioletas son letales. Ahora se están diseñando un sistema de, de túnel para sanidad que simplemente son unos rayos eh, ultravioleta y uno cruza por ahí. Y también, eh, no sé si ustedes vieron algunos robots que estaban higienizando salas quirúrgicas y era en base a rayos ultravioletas, porque ya China lo sabía, pero no lo decía. Estaban en investigación. Hoy eh, ya sale esta investigación a, a la luz pública y se sigue investigando. ...sobre este caso del COVID que es bastante letal. Eh, hay que tener mucho cuidado, pero gracias a Dios que también hay noticias positivas... ...especialmente para los países eh, tropicales. Y esto es alentador porque a la verdad que tenemos poca disciplina, muy poca disciplina. Y todo ha traído como consecuencia que tengamos eh, alteraciones de contagio en un lugar más que otro. De último Así decirte, es. porque ya escuché la campanita, sí, sí, que hoy estaremos, campanita en, en, estaremos en Aguayo, en, en, en el edificio de recuperación que hay ahí de cuarentena, limpiando, a, adecuando bien todo el entorno. Ayer se, se cargaron tres camiones de residuos sólidos que se generaron ahí, y hoy wow. estamos en labores de limpieza y también de fumigación, en esa área, por el Ayuntamiento Municipal de aquí de San Francisco de macorís en la gestión de Siquio, un, en una coordinación que se está haciendo con el Departamento de Salud Pública de la provincia. Así se está trabajando. Y el sábado estaremos en un operativo en la Bienvenido Fuerte Duarte, desde el Parque los Mártires hasta el Puente Nagua y también en el barrio Puerto Rico. Bueno, muchísimas gracias, ya sabemos gracias, que con el sol y la humedad y también el calor...